Buenos días a todo el público televidente de San Francisco de Macorís y toda la región del Cibao. También aprovechar a las personas que nos ven. Ya quedan pocos minutos a través del Canal América, pero qué bueno de que he tocado en esta hora para, antes de la desconexión, poder compartir con ustedes todo lo maravilloso en el mundo deportivo. Hablar de que en el fin de semana, Roberto, lamentablemente, falleció una de las leyendas de los mejores jugadores que ha pasado por el béisbol de las grandes ligas en los Estados Unidos, y hablar de que en la primera imagen, señor director, eh, lamentar el fallecimiento de Hank Aaron, el martillo segundo de todos los tiempos, con 755 cuadrangulares conectados, hablar de que es líder en todas las grandes ligas, con 2.297 carreras impulsadas, al parecer también, si no me equivoco, es un dato donde de en todas las ligas del mundo es la cantidad máxima para un jugador. Hablar de que Hank Aaron bateado de 305 en las grandes ligas de por vida, además de eso sumar 624 dobles, 98 triples, 3,771 hits y 2,174 carreras y anotadas, todo eso lo hizo en 23 años, 3.298 partidos, donde jugó 21 temporadas con el equipo de los Bravos de Atlanta y dos temporadas con eh, los Bravos de Milwaukee. Además, eh, hablar de que Jalcaron, otro de los premios, eh, tuvo unos 25 partidos de las estrellas. Usted se pregunta de que 23 años de carrera y 25 juegos de estrella como que no cuadran pero dar un dato de que desde la temporada 1959 a eh, 1962 se jugaban dos partidos de estrella por año. Entonces, esto hace de que hay jugadores que jugaron en ese lapso dentro del 59 y 62, de que usted mira, jugaron 20 temporadas y tienen 22 juegos de estrella. Usted dice, a estos tiempos eh, es imposible, pues solamente se celebra uno, pero por lo menos en ese lapso de... Eh, unos cuatro años, se jugaban dos partidos de las estrellas. Además, hablar de que en 1956, Hack Aaron fue líder en bateo en la Nacional, en el 57 fue MVP, en el 59 vuelve a ser eh, título de bateo otorgado para él, además de que en el 70, 1970, había ganado el premio Ludgery eh, De esto, aparte de muchos, el Lideratos más que estuvo en cuadrangulares, en hits, en dobles, en anotadas, en impulsadas, en bateo de promedio, en OBP. Es un jugador que será recordado por muchos y para nadie es un secreto de que este señor eh, pertenece al grupo del Salón de la Fama. Continuando con una segunda imagen, señor director, y vamos a transportarnos a lo que es la NFL a hablar de que se acerque el Super Bowl. Atención, Roberto, si te quieres anunciar en el Super Bowl, es, es los anuncios más caros de todo deporte se hace en el Super Bowl, que solamente se juega un partido a muerte súbita. Y ahí estamos viendo a su izquierda donde los Kansas City Chiefs, se van a enfrentar ante, ante Tampa Bay, hablar de que Tampa Bay eh, será el anfitrión del Super Bowl. Primera vez que sucede esto en un equipo. Recordad que antes de iniciar la temporada ya se sabe dónde se va a jugar el Super Bowl y ha tocado esta vez en Tampa y ellos han logrado avanzar al Super Bowl. Es decir de que Tampa cuenta con el legendario jugador Tom Brady que para muchos... Ya para despejar todo tipo de dudas, Tom Brady consagrándose con este Super Bowl sería el número 7 en una décima participación de Super Bowl. Brady sería, para todavía los que tienen sus dudas, repito, el mejor quarterback de la historia. Aquí estamos viendo lo que es el antes y el después. Aquí estamos viendo lo que es el jugador leyenda contra la reencarnación, para así decirlo, en la NFL. Tanto Tom Brady a su derecha, como Pat Mahomes en su izquierda. Mahomes está repitiendo Super Bowl, es el actual campeón en estos momentos y es el mejor quarterback en la actualidad. Tiene la juventud, tiene la destreza, tiene con qué manejar tanto por aire, el juego por aire, el juego por tierra, para así decirlo, y él mismo también crear su propia ofensiva. Un equipo que también tiene complementos para que Pat Mahon sea mucho mejor, pero él también ayuda a que sus compañeros sean mejores. Y de hablar de Tom Brady, sabemos una carrera tan longeva que ha tenido 43 años. Para él le queda un año de contrato, aún así es un jugador de pases cortos, juega mucho eh, lo que es el juego de tierra también. Los pases cortos por el juego aéreo, pero creo que será determinante lo que es la experiencia en este Super Bowl. Además, continuar con otra información, señor director, y para finalizar, en el día de ayer se celebraba lo que era ver cuáles habían entrado a lo que es la papeleta del Salón de la Fama. Atención, Roberto Neris, el no, National allá, no National... Baseball Hall of Fame, pues hablar de que en el día de ayer y desde el 2013 no había sido elegido nadie. Se necesita al menos el 75% de los votos, pero nadie pudo alcanzarlo. El más cerca fue Kurt Schilling, quien sacó 71.1% y estuvo solamente a 16 boletas de que Kurt Schilling pudiera entrar al salón de la fama. Aparte de esto, hubo otro récord dentro del mismo donde unas 14 boletas se dejaron vacías. Esa ha sido, es la mayor cantidad en la historia y ha sido la crítica para los periodistas que tienen este honor, porque 14 boletas vacías, usted que tiene el privilegio, es difícil, que viendo de nombres como Scott Chilling, que no sé por qué todavía no ha entrado. Es un noveno año, al igual que Bumps y Clemens, que son otros que se han quedado cortos también, Scott Rollins, o Marvis Kale, Billy Wagner, Todd Helton, Gary Sheffield, Andrew Jones, Jeff Kent. Estamos viendo ahí el porcentaje de al lado de estos jugadores. Muchos han avanzado. Vamos a continuar con la otra imagen, señor director. Estamos viendo a Manny Ramírez, que ha aumentado, eh, pudo solamente aumentar un voto con respecto a lo del año pasado. Eh, Sammy Sosa también, eh, Andy Perry, Mac Bueller, Tori Hunter, Bobby Abreu, el Come Dulce, que totalmente muchos periodistas venezolanos le han hecho una muy buena campaña eh, mostrando los números de, de Tori Hunter. Aquí, estos son el que no saca un 5% como mínimo, no podrá seguir avanzando en la próxima papeleta que será eh, revelada en diciembre con unos nuevos jugadores, hablando de la talla de Alex Rodríguez, David Ortiz, Jimmy Rollins. Eh, hay unos cuantos jugadores que van a entrar y que la boleta va a ser mucho más apetecible. Es una de las más débiles que hemos visto en los últimos años, con respecto, para decirlo. ¿Sí? Yo tuve el placer de estar, ser testigo cuando fue saltado del Salón de la Fama eh, nuestro dominicano eh, Pedro Martínez. O sea, Ey, segundo. Sí. sí, yo estuve allí el segundo. ¿Sí? De hecho, el primero, que fue Juan, don Juan Marichal, estuvo presente en Cooperstown. Cooperstown es un pueblecito pequeño, está a una, casi tres horas de, del estado de Nueva York, aunque pertenece al estado de Nueva York. Mira la cosa de la vida, ¿eh? pero está lejos. Y, por ejemplo, ese pueblecito solamente, eh, bueno, podemos buscar en YouTube ahí los reportajes que hicimos, solamente se activa mayormente para Cooperstown. Ahí hay unas cuantas residencias, es como un complejo, un, un pueblecito pequeño, pero bien... Bien adinerado las personas que viven allí, ahí un, están cerca de, de, de, de, de lo que es un lago. Pero la actividad principal es eh, el, eh, el tema de, del evento, porque no solamente el día de la exaltación de estos peloteros es toda una semana, y un mes. En la casa de museo que Sí, hay yo estuve yo en la todo casa de museo, ¿no? pero aparte de eso, las actividades que se hacen, se hace un desfile eh, chulísimo, eh, donde participan miles, entonces van turistas de todas partes del mundo. Y yo tuve el honor y la dicha de poder disfrutar la exaltación de Pedro, de Martínez. Pedro Martínez en Cooperstown y fue una experiencia de, maravillosa. Es de las cosas que a propósito de este fin de semana que mucha gente ha visto que he combinado trabajo y placer. Eh, tiene eh, el trabajo que hacemos, no solamente alimentar. Es la ventaja, ¿Eh? es la ventaja. Bueno, es la ventaja, pero a esto nos dedicamos. <risa> y tú, a, a veces pasamos cosas difíciles, pero a veces pasamos cosas combinadas. No es fácil. La gente ve solamente las fotos que nos en las redes, pero el trabajo no es fácil. Tú tienes que levantarte temprano, conducir. Prepararte. De, Por ejemplo, de, de yo tuve que contenido. conducir eh, para el este muchas horas, levantándome a las 5 de la mañana. Por ejemplo, cuando yo fui al, al Cooperstown... Yo tuve que manejar muchas horas, desde Nueva York hasta Cupestown. Eh, uno pasa hambre, irónicamente, porque a veces tú necesitas la entrevista o hacer la grabación, no te da el tiempo de comer. Tienes de que comer cualquier cosa, muchas veces no puede comer, eh, incluso comida saludable. Entonces no, no, no, no es fácil, pero es gratificante, por ejemplo en el caso mío, tú tener y poderla contar eh, si Dios me da salud y larga vida a mis nietos, cuando se hable del Salón de la Fama de Pedro Martínez, yo si yo estuve ahí, mira esta foto, mira este reportaje, es, es gratificante. ¿sí? O sea, que es una experiencia que el que no es, ha ido... Es única, es única. El que, el que no ha ido, por ejemplo, tú que, que estás en la crónica deportiva y muchos cronistas hagan un esfuerzo Ahora me fueron honores. Pero, no, oye, y, y, más cuando, pues eso, mira, y, eso, y más cuando hay uno de los nuestros, porque es que déjame la, decirte, la cosa toma Por ejemplo, ahí hay una, como se le dice allá en Estados Unidos, una yarda, que es como caben tres o cuatro campos de gol, de, de fútbol, perdón, grandes, porque van miles, miles, no solamente de, de, de, de periodistas de prensa deportiva, sino también de fanáticos, sí. a ver cuándo una persona de esa es exaltada a la fama. O sea que para el tema de Alex Rodríguez, eh, un David Ortiz, eh, un, este muchacho que... Jimmy Rollinson, pero yo digo dominicano... Eh, eh, bueno, eh, Pujols cuando le tocó Pujols. Pues, Adrián eh, Beltré cuando sí, le tocara. Eh, eh, este muchacho, espera, que me va el nombre, eh, Dios mío. Vladimir. Vladimir. Entonces, cuando eso... Ah, Entonces ya Vladi ya ten, está, está dentro. Sí, ya Vladi está dentro, pero digo yo que eso llama la atención de muchos turistas y eso mira miles, miles. Eh, cientos miles de personas y fanáticos Así que van es, se espera a de que en los próximos cinco años el equipo eh, de que el equipo el país de la República Dominicana pueda tener unos cuantos más inducidos bueno eh, eh, para, eh, pasaron unos casi 30 años ¿Sí? de diferencia entre eh, Juan Marichal y Pedro Martínez que fue el primer dominicano en el salón de la fama y Pedro Martínez que de hecho le hicimos una entrevista a Juan Marichal en ese entonces eh, bueno le hicimos una entrevista para la Serie Mundial eh, a propósito del de, de, de estar en, en el Salón de la Fama. Así es, aparte de eso, se duró muy poco, gracias a Dios, entre la diferencia de Pedro eh, Martínez y Vladimir compadre, Guerrero. Pero lo, como compadre, digo, se espera compadre, de que en los próximos cinco años eh, hayan eh, quizás uno o quizás dos inducidos dominicanos al Salón de la Fama. Hablando en el caso, ya David Ortiz entra a la papeleta, eh, un Alex Rodríguez. Alex Rodríguez tiene su aterisco no todavía. No, no creo. No creo. Recuérdate que eso es algo que hay que manejar. Recuérdate que es algo que hay que manejar mucho. Eh, hay que manejar mucho, que pocos se entienden. Hay votos. No es porque usted tenga la papeleta. Quiere decir que debe de votar por ello Tú debes de pensar y analizar si es... Un, eh, si es un candidato a primer año, si es un candidato a segundo año. Bueno, en el caso de Vladimir. No es porque tú digas de que, wow, tiene 10 votaciones, en serio, no va a votar por nadie, no se lo merece. Ahora, si tú te fijas muy bien, hay nombres de las tallas eh, para quizás. Bueno, estamos viendo la imagen, la última, señor director, para que te des cuenta, estos son nombres los que voy a mencionar de último año: Shane Victorino, Nick Swisher, Dan Haren, Michael Cuddyer, AJ Burnett. Barricito, que solamente sacó una, dos boletas. Barricito. O sea, te, que, da, que, ¿Te das ya cuenta? No, ya ya, ya, ya no, no va más. Para mira, la mira, Aramis Ramírez, dominicano, tuvo unos números muy decentes: 10 sí. puntos. Un jugador, no, un, un voto, un por ciento solamente. ¿Un voto? Sí, un voto: 1.0. Y hay un 0.5 ah, de no. la Troy Hankins. Fíjate, si tú te fijas, Roberto. Pues ninguno entren ya para. No, la no, ya. El que tenga menos de 5% no repite en la boleta. Tiene 10 chances para estar en ella si saca de un 5% hacia adelante. Ya. Y es lo que te digo, fíjate, un Aramis Ramírez, un dominicano con unos números decentes, una carrera bien silenciosa dentro y que mira, fuera que, del campo. Que mira que hay que decir, y, y ya lo vamos a hacer. Porque diez, tenemos no que voy. terminar el segmento para pasar a los comerciales y entrar a la segunda hora del programa. Me gustaría que haga un trabajo sobre. Eh, Cuáles son los beneficios de pertenecer a Cooperstown, aparte del prestigio histórico, pero son los beneficios para, o sea, hasta donde llega mi conocimiento deportivo de por vida. Ok. Mientras la, mientras, eh, eh, la persona saltada esté vivo, eh. Claro sí. Por sí. eso hazte un trabajito más mañana claro. de eso para que la gente <risa> se pueda eh, educar sobre lo que es eh, el Hall of Fame o el Salón de la Fama eh, de Cooperstown de las Grandes Ligas. Que es un asunto de palabra mayor. Estar no, ahí. no, estamos hablando de lo mejor. No, de no, lo mejor. es un asunto de palabra mayor y los beneficios que tiene eso. ¿eh? <risa> Vamos a la pausa, señor director. Esto es Deportes. Este segmento llegó a ustedes gracias a. Hola, te habla Leodita Veras. Cuando envío tanques, cajas...